Despertar por la mañana, mi primer pensamiento Esto, todo esto va creciendo lo que sentimos no tiene finito los Siete días de la semana y las 24 horas del día Me pregunto si me amas como yo A ti te amo vida mía Se nos escapan los buenos momentos no se acaba nunca el sentimiento sé que es más por donde te amo Pero amo muchísimo más que digas dónde quiero Si la vida fuera un día la viviría solo contigo Porque solo contigo encuentro la felicidad Eres mi necesidad solo por ti vivo Y espero que en muchos años me ames igual te amo. Por todo lo que Amo lo cuides porque su valor no es medible Amo ver que por mí vives como por ti vivo Eso no lo olvides ni dudes de mí Ves que sigues conmigo y te sigo a donde tú decides A donde tú dime, amo estar contigo y amar en nuestro camino No planeamos nada sin saber a dónde ir Nos hallamos uno al otro y empezamos a vivir Y es que tan solo contigo encuentro Lo que buscaba superas de mis expectativas Eres mucho más de lo que esperaba. No quiero alejarme de ti así así No puedo vivir Porque todo cambió desde el momento en que te conocí Y espero quedarme por mucho más tiempo Sé que puedo darte poco de momento Eso ya más tarde lo estaremos viendo Hoy quiero mostrarte cuánto te quiero No voy a faltarte nunca respeto Sé que también sientes lo que yo siento por ti Vivo y siempre estaré contigo Yo te lo prometo Te amo por todo lo que tú me diste Y lo que falta por entre